Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora. alola a todos, bienvenidos a Pokémon Luna Nuzlocke eh, Siempre recordarles que eh, se le está haciendo un sorteo del juego de Pokémon Sol y Luna Lo dejaré aquí arriba a la derecha en el botón de información como siempre Vamos a ir... bueno, mmm, no me acuerdo dónde tenía que ir A ver, Rotom, dime algo por favor A ver... uy, salió un Pokémon <risa> Bueno, en ruta 5, Diclet ¡Uh! Bueno, es la ruta 5 y habíamos capturado Pokémon en la ruta 5 Así que no me interesa para nada A ver, mmm, peleamos para que suba un poquito de experiencia No, porque me lo, se lo puede cargar y no me da la gana Así de claro Pasamos eh, Vamos a ir por aquí ¡Hala! En cada agujerito de esto me va a salir un Pokémon. Por lo que se ve. Otro Diglet. Es decir, en esta zona hay que capturar Diglet, sí o sí. ¡Ay, Dios! Nada. Hubimos. Vamos a hacer una cosa, ya que si. Cada vez que me aparezca uno, pues vamos a huir. Entonces. A ver. ¿Ay? Primero, célula de cigar de aquí. En segundo lugar Aquí hay un entrenador Vamos a pelear contra él Que hey, te pillé desprevenido Alola, me llamo Ben A ver qué sois capaces tú y tu equipo ¿Es un preescolar? No, un niño Joven, Ben te desafía Tiene un Pokémon solo ¿Con uno solo me vas a desafiar? <risa> Chateyabú. Ay, qué guay No lo había visto todavía bueno, es un Pokémon un tipo bicho yo con Carla voy a utilizar Piratecnia nada más Así la veo, que nunca lo he visto Saca Chao, Charjabú. Charjabu. Venga, muy bien Tus Pokémon son el Nova más Toma, mi dinero mm, Vamos a cambiar de Pokémon Metemos al primero... A Rocío. Rocío. El error de las canarias. Ninguna empresa me ha pagado para decirlo. <ríe> es verdad, ¿eh? No se vayan a pensar ahora... A ver. Pokémon salvaje. ¿Qué salvaje que es el jodido? Un metapo. Que pasó de ser un Pokémon súper pequeñito A una bestia del mar ¿Les ¿Luchamos? No, pasamos Venga, chao Metapod Te he salvado la vida Bueno, te la he perdonado <ríe> Mira, el montañero va listo Dice ¿Qué? Impresionado ante mi enorme tamaño Una cosa... Descomunal, un ropero de cuatro puertas... Montañero Boris te desafía. Un Pokémon nada más. Aquí la gente con un Pokémon quiere ganar a todo el mundo. Mood Ray. Saca un burro. Y un pescadito. ¿Qué te parece? A ver el nivel que tiene. 21. Ah, con una salmuera ya se lo carga. ¡Oh! Ataca primero. Toma. Rosia el 28. Uh, Carla el 26. ¿Cómo? ¿Rayo confuso? No. <ríe> La gorita el 29. Dice, eres pequeñito pero matón. Vale, montañero. Ok. Vamos a cambiar de Pokémon otra vez. Vamos a meter a a la primera. Y seguimos por aquí arriba. Que había un objeto. ¿Eh? Seguro que por ahí había alguna cueva. Diglett. Diglett a Lola. Con los tres pelillos ahí a los Homer Simpson. Bueno, Homer Simpson no tiene los tres pelos así Pero vamos, tiene tres pelos eh, Salimos Uy. A ver por aquí qué hay Hiroville Hiroville Espérate A ver de qué es esta mete La primera vez que la escucho, Hiroville Tipo siniestro, dice. Hace pivotar el cuerpo para infligir daño al rival. 60, 100, 100 de precisión y 20 de PP. Ninguno de mis Pokémon puede aprenderlo. Uy, cuerno certero. Yo, yo había dicho en el anterior que era tipo bicho. Y es tipo acero, dice. Ensarta al adversario con su afilada cornamenta. Este movimiento acierta siempre. Y ninguno de mis Pokémon puede aprenderlo. Vale. A lo mejor Digle Dalola sí... A ver Guay, guay Objeto Un éter. Vamos a usar a Tauros Para ir más rápido Bueno, más rápido Entre comillas A ver qué más hay por aquí <coughs> Perdón Vamos a... Uy, entrenadora ¿Ya habíamos puesto al primero a alguien? A sí, Vale a ver qué va a hacer esta entrenadora contra nosotros Dice ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Te voy a para el pelo! ¡Soy la entrenadora guay mami! Tienes un nombre un poco extraño, niña Bueno, al menos tiene dos Pokémon ¡Gumi! ¡Uf! Pokémon Dragón ¡Oh! Me viene genial el pelo, ¿eh? Venga, Annie Enseñale a Segumi lo que vale es tú, mi niña, con un beso drenaje ahí ¡Mua! Uy, <ríe> venganza Dale un besito ahí, ay, qué besito más mono, ay Que se lo carga, uy Niños <ríe> Con uno de vida, increíble Viento esférico Cada vez que digo viento esférico parece que estoy diciendo, ve, viento esférico Mm, Silvion, <ríe> Vale Tengo... Sí, no, pero no sí. <ríe> A ver si te decides, hijo mío Silvion, Ni de coña, porque Es fantasma Siniestro, pero tiene algún ataque Vale, tiene vendetta Y tiene no. golpe bajo, ok Da corita al ataque Contra Silvion, tipo Hada Eh... Vendetta, un momento Usuario contraataca con el doble de fuerza Si el objetivo uso un movimiento antes Bueno, no tengo nada que perder Si es más rápido, pues ataca con el doble de fuerza Y si no, pues ya ataca ¿Qué mierda? ¿Golpe crítico? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Vale, como va a volver a utilizar beso drenaje... ¡Toma! Ya no lo puedes usar otra vez. Vale, mierda. <ríe> eh, vamos a usar golpe bajo, a ver si utiliza algún ataque de tipo... Ah, sí, me ibas a atacar, ¿eh? <ríe> Gran encanto, lo enamora. ¡Lo enamora! Usa rapidez, no afecta la corita. Toma ya. ¿Vas a decir que ahora está enamorada? Eh, pero lo usa, muy bien, muy bien Así me gusta, Dacorita Rapidez, que no, no me sirve para nada <ríe> Me vas a decir nada más que tiene rapidez y beso de Ya no está enamorada, menos mal Beso de sí. A ver Dacorita, no estás haciendo bien tu trabajo Ahí falla algo, evidentemente Hmm. Venga, golpe 2 otra vez. Garra rápida. De igual... War... Golpe de ojo siempre ataca primero. <ríe> pero bueno. Desordenaje. Así no vamos a acabar nunca, ¿eh? Estoy en un sobreseguro, pero que así no voy a acabar nunca. Eh... Vamos a usar puño sombra. Me cago en la leche A ver, la corita No puedes enamorarte de alguien que te está chupando la vida Eso es un amor Que es tóxico <risas> Puño sombra Bueno, ya quita mucho más Menos mal A ver, Silvion, Como me sigas tocando las narices Te voy a sacar a más Mazma a, Car a Carla MX Y te va a echar uno un, un de esos de veneno Así que mmm, Ríndete Nada, se quiere cargar a, a la corita A base de besos Así que vamos a, a Hacer lo que ya debería haber hecho hace un buen rato más sacar a Carla MX <coughs> Que también es hembra Problema, ¿no? Que tiene un ataque de tipo veneno Es el único Pokémon que tiene ahora mismo Un ataque de tipo veneno Pero le va a ser mucha popita A ese Silvion que no está parando, no para de darme por saco. Tiene a Silvion quemado. Bien. Gracias, cuerpo llama. Es lo mejor. Cuerpo llama, no. ¿Cómo se llama esto? Mm. Ah, sí, cuerpo sí, llama. Bien, ya decía yo. Venga. Niebla clara. Toma. Clara. Carla uso, uso niebla clara. Toma. Súper eficaz. Que tú vas a seguir Qué poco quitar la quemadura para este Pokémon, ¿no? Mira No me vas a estar volviendo loco Piroternia yeah. Yeah, por poco, eh pues mira, es uno de los Pokémon que más se me hacen a resistir. Pues mira, toma. <ríe> Para que juegue. Ahí está. Eli West al 28. Annie el 28. Quiere aprender su video. Vamos a ver. A ver. Dice. Ataque 90, el usuario crea una onda sónica dañina, movi eh, dañina. moviendo su cuerpo, que también, se puede que también puede disminuir la defensa especial del objetivo. Vale, es 90, viento plata, 60, está clarísimo, ¿no? Zumbido en vez de viento plata. Espérate, casi de viento plata. Puede subir todas las características de quien lo usa. Eso es súper útil, ¿no? Pero vamos a cambiar un ataque de, de 60 por uno de 90, está clarísimo. Espérate, viento esférico. Que realmente contra el objetivo. Tendría muchos ataques de tipo bicho, pocos de tipo mmm, hada, pero con uno me basta. Venga, vamos a quitarle viento esférico por el momento. sí Blenda Zumbido, perfecto se acabó se enfadó también vamos a acicalar un poco a más mar y proseguimos con la aventura vamos a poner a elliwers al primero por ejemplo vamos a ver qué hay por aquí os Potion. Vamos a ir corriendo por aquí, por aquí, por aquí, corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Subimos para aquí Saltamos Saltamos para aquí abajo Y volvemos a saltar Bien le gusta saltar a este hombre Es una máquina saltadora Bueno, vamos un momento al centro de Pokémon que está para allí Y enseguida vengo Por cierto, ya que estamos por aquí cerca Vamos a aprovechar Que he visto un truquito <risas> que va a ser como una especie de mini tutorial dentro de este de este juego. Vamos a meter, por ejemplo, yo que sé, a este hombre aquí. Y vamos a sacar el huevito. lo vamos a poner el huevo aquí, muy cerca de mmm, Carla MX, porque tiene cuerpo y llama. Y va a hacer que el huevo se abra más rápido. Entonces... Voy a hacer un mini tutorial dentro de este capítulo, o sea, lo cortaré y haré un mini tutorial aparte y entonces eh, vamos a hacer como que aquí no ha pasado nada. Por aquí más o menos. Bueno, lo único que necesitamos es un Pokémon que tenga la habilidad Cuerpo Llama, como puede ser esta, este Magmar, o... Eh, escudo Magma, cualquiera de las dos Ya con esto Simplemente ya hace que, la, que la, los pasos que tengas que dar Sean menos, entonces nos metemos aquí Aquí Y utilizamos la Pokémon Tura De Tauros Apretamos B Y nos ponemos a dar vueltas. Ya con esto Hacemos que Vemos que no se puede salir porque no, Tauros no deja salir por ahí al estar en una Pokémon la... los pasos son muchos más Entonces nos podemos dar vueltas y esto va contando, contando, contando, contando Y hace que puedas quitarte el... o sea, que, se... que el huevo se pueda abrir en menos de un minuto Bueno, yo no sé exactamente si se va a abrir en un minuto, en menos, no sé No he puesto el crono Pero vamos, que es súper, súper, súper rápido Vamos a probar Recuerden siempre que todavía estamos ahora haciendo un sorteo del juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna para los mil suscriptores. Lo dejaré aquí arriba a la derecha. A vale, me va a dejar, va a dejar ridículo. Pero bueno. Apretar B y dar un unas cuantas vueltas. Uy. Desde que deja de apretar D ya se va la porra. Son unos cuantos pasos menos. Vamos a hacerlo ahora al revés ¡Toma! Y de paso te diviertes un rato Me va a dejar ridículo el capullo huevo este Bueno, no sé, no sé qué Pokémon saldrá de este huevo No debe ser uno muy... Bueno, quien dice un minuto dice dos, vale Pero no son los, los 30 o 10 minutos que te pegabas con... de otra manera ¿Ves? Ya se abrió el huevo Así que vamos a aprovechar y vamos a ver qué huevo sale de este de este tutorial. Y el Pokémon que sale es un... ¡Eevee! Bueno, ya hemos hecho el tutorial. Es un Eevee. Vamos a ver qué nombre le podemos poner. Es un Eevee macho, ¿vale? Elegimos como nombre... Mm -hmm. Iván Pro Gamer Iván Pro Gamer A ver, borramos Gamer Mira, cupo enterito Iván Pro Gamer y para la caja, aunque ya tengo... Porque ya tengo otro... Otro Eevee Oye, es súper chulo el truquito, ¿no? Y bueno, no sé hacia dónde tengo que ir Así que voy a ir investigando Enseguida vengo Vale, tenemos que ir aquí a Ciudad Kantai Vamos volando, por ejemplo, con Charizard Así nos evitamos un buen rato Un buen rato ahí andando, sin necesidad y bueno Hay una parte de la ciudad que no hemos visto Que es esta parte de aquí Así que vamos a saludar a, a la peña A ver si nos dan algo Túnel Uy. Vale, yo decía que lo había visto en algún lado El túnel Diglett Aquí está ¿Y qué me meto o qué? ¿No voy a hablar con este hombre? Vale, me habla de la fetti Plaza es una zona nueva Por lo tanto tendría que capturar algún Pokémon Pero la, la flechita La... Esto, ¿cómo se llama? La banderita está aquí Por lo tanto tengo que venir para aquí En acá la hay tres capitanes. No sé no sé cuántos. Sí, vale Aquí está Lilia Adelante Nebulilla Usa este movimiento Cos Olvídalo Solo intentaba imitar a Pintora. Pobrecillo, ya sé que te han hecho mucho daño y que no confías en los humanos. No me extraña que no, te la, que no le tengas apego a ningún entrenador Pokémon. Pero te prometo que pintora y Tilo son distintos. Ellos luchan por un futuro mejor. La verdad es que los dos son maravillosos. ¡Pero Pasa de ella como de la... Mm -mm. Ah, oh, hola Sleepy pintora ¿Cuánto tiempo? Esto del sí, esto es el sí. Centro de Investigaciones Dimensionales. El profesor está esperando. ¿Cómo? ¿Cómo ha ido las pruebas? Has hecho tres seguidas. Debe de haber sido bastante duro. Pues sí. No me voy a, no voy a decir que no. No me extraña. Superar tres pruebas debe ser so dificilísimo. Pero aún así, lo has conseguido Se nota que Eevee y tú Estáis totalmente compenetrados ¿Y a qué viene Eevee ahora en todo esto? ¿Fue el último Pokémon que capturé? Será Bueno Aquí vi una célula de cigarde Así que, pa'entro Dice Sina está intentando contactar contigo Un 10% eh no se trata de una cifra casual. Si quieres conocer toda la importancia que cierra, acude a vernos a la base Ever. Te esperamos en la ruta 16 de Ula Ula. Des desvelaremos el misterio en Buam Jazz Venga, vamos a grabar antes de entrar aquí. Porque me da una mala espina. Que me da que voy a, a, a estar con, a, a combatir ya contra la tipa, la cajuna la de este sitio. Pero bueno, vamos a entrar. Déjame adivinar, viene del centro de investigaciones... Venga, si no me vas a dar nada, no me interesa lo que me voy a decir. Hola, señor. Eh, pues nada, tendré que coger el ascensor. Digo yo. ¿A qué planta quieres ir? ¿A la planta 2 o salir? <ríe> Creo que vamos a ir a la planta 2, vale. Ahí está cucuy. Hola, cariño. Cariño... Mm -hmm hola pechoncito, digo pichoncito <ríe> Pichon, pechoncito, digo pichoncito, dice mira, esta es la profesora Pimpinela <ríe> Pimpinela ella dirige el centro de investigaciones dimensionales no solo eso, además es mi palomita, o sea, mi esposa Ah, Kukui, ya está a casa, no se va a casa con mi madre. Oh, qué pena. Eres eres el helipintora, ¿verdad? Lilia me ha hablado mucho de ti. Dice que eres una persona de fiar y un gran entrenador Pokémon. Parece mentira que Lilia lleve ya tres meses con nosotros. Apareció desmayada en la playa, tanto ella como Cosmo. y que estaba escondido en su bolsa. Estaban totalmente agotados. Vaya, ¿hoy no ha venido Tilo? Qué raro, ¿no? <risa> bueno, Tilo tiene su propio ritmo, debe de hacer las cosas. Pero no pasa nada, ese chico tiene madera. Tarde o temprano se convertirá en Cajuna como su abuelo. ¿De verdad lo crees? Ahí está, yo he hablar del diablo y aparece. ¡Ostras, qué susto, chaval! Pues sí, lo creo de verdad. Me alegro de verte, Tilo. Así ya tiempo que no, pasa no pasabas a visitarnos, pillastre. Pimpinela, he traído a la Pintora para que le hable de los misterios, misteriosos fenómenos que tienen lugar en Alola. Será un placer. Con que los misterios de Alola. En ese caso debo hablarte de los ultraumbrales. A veces se abre una especie de agujero en el cielo de Alola, aunque este fenómeno ocurre en contadísimas ocasiones. Dios, <tose> me molesta hablar así. Según dicen, más allá se encuentra un mundo desconocido. Aquí en Alola, siempre se ha creído que estos sustraumbrales conectan con otra dimensión. <coughs> Dios mío, mi voz. Existen muchas leyendas acerca de Pokémon temibles que han surgido de su interior. Cosmo. No hay prueba tangible, pero... No por ello debemos ignorar el fenómeno. Incluso en la Pokédex se, se pueden hallar referencias que apuntan a la existencia de, de, la dimension, de dimensiones paralelas. ¿A qué te refieres con los Pokémon temibles? A los Pokémon salvajes que pueden llegar a atacar a las personas, ¿verdad? Pues se dice que los Pokémon salidos de un, un traumbral eran incluso más violentos. Se los conocía con el nombre de Ultraentes y eran Pokémon muy temidos por los habitantes. También existen relatos de feroces enfrentamientos entre los Ultraentes y los espíritus guardianes de Alola. Pero como ya dije, no son más que antiguas leyendas. Quién sabe cuán ciertas son. Pero sería genial poder resolver todos esos misterios. Todos esos misterios. Por eso estamos analizando los di distors distorsiones, las distorsiones del espacio-tiempo. En las estanterías tenemos varios documentos de referencia sobre las posibles conexiones entre Pokémon y mundos paralelos. Vale, lo mejor que puedes hacer es hablar con la gente y leer todos los carteles, dice. Vale, vamos a hablar contigo. No, pues yo me voy al, al túnel Diglett, que, que es una pasada. Es un túnel construido por Pokémon. Si no me vas a dar nada, no, me interesa. Vale. A ver los televisores. Seguro que dicen cosas interesantes, pero vamos. Vale. Que a mí me, lo que me importa es la vida. Ah, mira. No se quede Bronson. Bronzón. Mami, Mike, te odio a muerte. Cosmo. A ver, Lilia, ¿tú qué me vas a decir? Verás, hace tres meses quería saber más sobre Nebulilla, quiero decir sobre Cosmo. Así que evita hablar con la profesora Pintinela. Pero me acabé perdiendo y al final me desmayé junto a la costa. La profesora escuchó mi historia hasta el final. No solo eso, habló con su marido, el profesor Cucuí, para que me ayudara. Kukui se puso a investigar sobre Nebulilla y hasta me dejó quedarme en el altillo del laboratorio. Para mí la profesora Pimpinela es como si fuera mi propia madre. Puntos suspensivos. A ver, Pimpinela, antes de hablar contigo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Slupo. Mira la bata. <ríe> la bata manta. A ver, aquí hay un libro que parece sospechoso. Dice algo de la, de, de la dimensión Onika. Sí. Venga, vamos a hablar con Pimpinela. A ver qué nos dice. En las estanterías tenemos varios documentos de referencia sobre la posible conexión entre Pokémon y el mundo paralelo. Sí, eso me lo dijiste. Pues nada, vamos a hablar con Kukui. El de pintora, ¿qué te ha parecido? Es algo fascinante, ¿verdad? Si los Ultraentes existen de verdad. ¿De qué, ¿Qué tipo de movimientos usarán? ¿Es tan intrigante? Ya has completado las tres pruebas de Akala, ¿verdad? ¡Qué pasote! Ahora te toca enfrentarte a la cajuna Mayla, en un combate Pokémon. Es la gran prueba. Que tengas mucha suerte. La casa de Mayla está en la ciudad con Koniki... iConi. Nada va a salir del túnel Digle. De Pero ten cuidado que los matones de Tieneschool... Ten cuidado con los matones de Teen ¿de acuerdo? Ah, yo. Eh, es que todavía quiero hablar de varias cosas con la profesora Pimpinela Pues yo me voy al túnel Diglett, que es una pasada, es un túnel construido por Pokémon Otra vez, qué pesado, monotemático Venga, sí, vámonos al túnel Diglett Tú me vas a decir algo más, Kukui Vale, me quiero marchar, venga <risa> Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no están suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Nos vemos en el siguiente. Hola a todos. Adiós. Espera, espera, espera, espera un momentito. Porque he tenido que mamarme otra vez todo el diálogo. Porque vi que pasó algo interesante. Una ultra brecha. Y se parece que el cielo... Vaya a partirse en dos. pintora. Ya has completado las tres pruebas de Akala, ¿no? Pues ahora te toca atravesar el túnel Diglett para enfrentarte a Myla. ¿Sabes cómo que hay en, en un centro Pokémon justo antes de entrar en el túnel Diglett? Te lo digo para que no se te pase curar a tu equipo antes de adentrarte en la cueva. Jejeje. <ríe> bueno, yo me voy, que tengo que curar a mis Pokémon. Bueno. Ahora sí. Vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a guardarlo. Y nos vemos en el siguiente. Alola a todos. Adiós.